Buenas noches, señores. Yo soy Burgo de nuevo y no que Dios sea inconforme. Pero nos trajeron aquí a aguayos y dijeron que nos iban a llevar al médico. Nosotros estamos malos de salud. Nos van a dejar morir aquí en los y no nos han dado ni una pirina. Y le están diciendo al mundo y al pueblo que nosotros estamos en la capital. Nosotros no estamos en la capital. Nosotros estamos en un apartamento lleno de moquitos que no tenemos ni un abanico y ni siquiera ni un moquitero. Y aquí estamos. Acá en los muertos porque yo estoy enferma. Yo me tengo los pulmones infectados ya de virus. Y tengo fiebre y tengo dolor de cabeza y mis hijastros también, mis dos hijastros. Ayúdenlo por favor. Que lo no van a dejar morir. Miren donde nos metieron, nos aislaron aquí. Nosotros queríamos irnos para el home y no nos dejamos salir de, de la ciudad. Porque los militares no dejaban salir aún. Ayúdenos que estamos enfermos. Mi abuela está en otro apartamento con mis dos hijos porque no tienen síntomas. Y ni siquiera han venido a, dar, a hacernos la prueba. No han venido. Y mi abuela es una señora de 95 años. Y no ha comido hoy. No ha comido y yo estoy desesperada porque mamá es lo único que yo tengo, mamá. Porque ya mi esposo se me fue, mis hijos también me queda, pero mamá me da pena. No ha comido, ayúdenme. Ayúdenme, por favor. De nuevo se lo pido.